Fue minero este sitio, porque fue muy, muy minero. Todavía queda mucha gente por ahí que digas tal, no, nah, pues mi padre trabajó en un polio ahí, tal, pues nada, pues el mío también. En la mina de polio, si estuviera abierta, tío, es que yo iba para ahí de frente, fijo, fijo. Es que nunca me dejaron trabajar ahí en un parada, tío. Es que además aquí, al lado de casa, tío, todo. Uf, imagínate el, lo, lo, que, lo que tiene que ser, ¿eh? Bajas tranquilamente andando, pim, pam. Entras a trabajar, trabajas tal, sales cansado. A ver, igual sales y tal, tus hermanos y mi y tal, esperándome y claro, claro. Eso hubiera prestado, ¿me? conocer polio y, y haber trabajado ahí. Pero como acaban con todo, es nada. ¿No me dicen mina, oscuro, ¿no? Que ver con, con un foco. Yo no sé cómo destetar dentro de la mina porque nunca tuve. Pero digo yo que no se respirará igual y, y tal. No sé. Cuando desconoces de una cosa solo por oídas, no, no te puedes imaginar tampoco. pues hacete una idea, pero no puedes no puedes saberlo. All <laughs>